Hola, gracias por estar acá. Bienvenido a estos entrenamientos, estas capacitaciones. Y espero que estés recibiendo y aplicando esta información que día a día estamos preparando para ti. Eh, muchas veces no tenemos personas que se dediquen a nosotros. Hoy queremos, nosotros, mi persona Nor Urbano, darles a ustedes un poco de lo que yo he aprendido. ¿Ok? Eh, seguimos con el, los 12 pasos para desarrollar tu blog en el Internet. Ese blog que debes ir alimentándolo y debes ir incorporando todas esas herramientas digitales que tú necesitas para crear contenido, para co crear los, los, los video marketing, para crear presencia. Todas esas redes sociales, utilízalas, están para eso, para conectarse con las personas. Ok, Hoy te quiero presentar mi blog se llama wasang Nora madelin urbano es una plataforma que me brindó mucho mucho da muchos beneficios sabes por qué porque la parte técnica de un blog de una página web no tenemos nada que ver con eso nos permite más bien comenzar en minutos a escribir a personalizar nuestro blog a montar nuestro video en 15 minutos podemos tener nuestra plataforma online ¿okay? Entonces, si quieres alguna información, la vas a conseguir en mi página, ahí está. Eh, ¿Quieres saber más en hora, Ahí está la información, mi fanpage, que la utilizo para conectar mi página con la fanpage o la fanpage con mi página. Es un enlace que tengo para que las personas puedan ir a mi casa, a mi casa virtual. También tengo el canal de YouTube que Eso me ha. Cuando comencé a utilizar el canal de YouTube, no le vi esa importancia y este, veía que, que era difícil, pero realmente era que no conocía la herramienta. También tengo Google Plus, es una herramienta que debes tenerla, abrir una cuenta en Google para poder tener el canal de YouTube y otras herramientas que tiene Google. Tengo mi red social como es el Twitter, y otros tipos de redes. Aquí me faltaron más, pero quise hacerle más puntual a las que tú necesitas. Entonces, Urbano ha utilizado todas estas herramientas, las utiliza constantemente. ¿Sabes por qué? Para proyectar mi branding personal, mi marca personal. Porque si tú solamente te quedas con Facebook, si tú solamente utilizas unas redes sociales, no estás haciendo nada. Y además, este es un sistema, el internet es un sistema, un sistema donde se conecta el canal de YouTube, se conecta la, fan, la fanpage, su perfil, se conectan todas las redes sociales. Entonces debemos entender que ese sistema debe utilizarse a través de las herramientas digitales. Entonces, capacítate un poco, conoce un plo, poco y proyecta ese branding personal que tú necesitas en el Internet, necesitas en tu negocio, necesitas apoderarte de esas herramientas y proyectar tu branding personal bueno mire nosotros hoy vamos a tratar un punto muy puntual valga la redundancia es el marketing de atracción nosotros tenemos que aplicar el marketing de atracción en todo lo que hacemos si estamos en, la, en nuestra profesión tenemos que hacerlo, si estamos en un grupo también, si estamos en el internet también, si estamos en el blog, tenemos que ese ingrediente colocarlo y que es el, el marque de, de atracción, es atraer a aquellas personas que se identifican con tus gustos, algunas veces es increíble cómo hay personas que son muy parecidas a nosotras, ¿por qué? porque tienen los mismos gustos, eh, no pensarán lo mismo, pero tienen los mismos gustos, ¿verdad? Entonces, ese gusto, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel de cualquier atracción que se tenga. Si es de tu nicho de mercado, vas a atraer las personas de tu nicho de mercado. Si estás en el multinivel, atraerás personas de multinivel. Si estás en, en la parte de informática, atraerás personas de informática. Esto es una ley universal. ¿Por qué es universal? Porque... Hemos escuchado y es así que todo lo que pensamos, todo lo que queremos, lo atraemos. Entonces, si estás en el Internet y estás a, haciendo cualquier tipo de negocio, recuerda que los negocios son de personas no de producto, pero esto es mal empleado en el Internet por muchas personas. Algunas veces te presentan, te hacen una solicitud, te presentan, el negocio ni siquiera un hola, un cómo estás a ver si realmente tú necesitas ese producto y este y, y darle algunos beneficios, no solamente vender, darle algunos beneficios. Entonces es muy chocante que tú estés en las redes sociales solamente presentando un plan de compensación. Eso no funciona. Las personas no son de producto, las personas son de personas y las personas tienen emociones, tienen sentimiento y esa es la parte que tú debes tocar. ¿Qué emoción? ¿Qué le mueve a la persona a hacer un negocio en el Internet? ¿Por qué están haciendo negocios en el Internet? ¿Por qué eh, estás haciendo cualquier tipo de negocio? ¿Qué es lo que te gusta de eso? Debes conectarte con las personas. Entonces, debes mostrarte cómo eres. Una persona sincera, no decirle mentira a las personas que te vas a ganar millones y millones cuando realmente también detrás de eso tienes que trabajar y trabajar con una estrategia de marketing. Entonces, muéstrate como eres, diciendo la verdad, cuánto has ganado, cuánto quieres ganar y atraer a personas como tú. Si tú buscas personas como tú, vas a tener una gran red, unas personas que se identifiquen contigo, van a ser apasionantes con lo que están haciendo, ¿sabes por qué? Porque se atraen. Entonces, aplica este, este principio de marketing de atracción con tus hijos, con tu esposo, con tus amigos, con todas las personas y vas a convertirlo en hábito. Es un principio de vida, piensa en lo que quieres lograr y habrá muchas personas como tú que es lo que quieren lograr. Yo he atraído personas a través de mi blog, Ahí lo pueden ver. Eh, lo, atraigo personas a través del video marketing, a través de artículos, a través de, de, de una imagen, a través de una foto. Debo atraer, debo conectarme con las personas y en esa conexión debe haber es sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque el marketing de atracción es justamente para atraer esas personas que tú necesitas, ¿ok? Entonces. El siguiente paso es que vas a desarrollar en el, en, en el blog, es el video marketing. Desarrolla el video marketing para que las personas te conozcan tal como eres. Como ellas, como, como ellos, personas humanas, es una herramienta digital poderosa. Así como yo les decía que este no entendía cómo era el canal de YouTube, Pasé, hice un solo video y me costó muchísimo en ponerme en la cámara y decir, mire, si ustedes ven mi primer video, se, se ponen a reír, o sea, estaba temblando, pero dejé, lo dejé y luego lo buscaba, lo retomaba y realmente no sabía cuál era la herramienta, cómo conocerla, cómo aplicarla, no, no. Entonces, una vez que comencé en esta plataforma, a trabajar con el video marketing y me dijeron, ¿cuál es la proyección este con ese video marketing hacer video? ¡Wow! Es que hoy por hoy tengo 194 videos en mi canal de YouTube. Es impresionante, yo digo 194 videos, ¡Wow! Pero, ¿sabes algo? Voy buscando las necesidades de las personas, este veo cuál en cómo puedo solucionarle el problema a las personas y hago un video, un video que lo puedes hacer en cualquier parte tomando en cuenta algunos elementos de video como la brisa, si hay mucha brisa va a escucharse el ruido de, de la brisa pero proyectarte a través del video te va a dar mucha conectividad, mucha atracción con las personas ¿sabes por qué? porque las emociones conectan, las personas van a verte a ti y muchas veces sucede que cuando hablan directamente a través de video, videoconferencias, se identifican como si son amigos desde muchos años. ¿Sabes por qué? Porque el video conecta con las personas. Entonces, hoy te quería compartir en este video y en estos pasos de cómo crear tu blog, estas dos poderosas herramientas que te ayudarán a desarrollar tu branding personal, a educar a las personas... Eh, hacer muchas cosas que puedas proyectar a través de una venta, pero una venta muy educada. Se despide acá Nor Urbano, esperando que ustedes estén aplicando estos conceptos y compartiéndola. No se te olvide dejar tus comentarios y en cómo te puedo ayudar a través de el correo electrónico. Para ustedes. Se despide Norurbano desde acá, Venezuela, y encantada de compartir con ustedes este tipo de información. Muchas gracias. Bye, bye. Chao.